Claramente un motivo obvio, que es la irrupción de Internet. O sea, sin eso, eh, quizá quizás no igual, pero estaríamos parecidos a hace, hace una década. ¿no? A partir de ahí, pues, se han empezado a mover cosas, o sea, no solo vinculadas al periodismo, por ejemplo, el tiempo del ocio de la gente, de repente se ha convertido en algo mucho más variado que en el 95, por ejemplo, hace 20 años. ¿no? Eh, eso, junto a que, los han, por una parte, por supuesto, los lectores se han ido a pasar su ocio en otros lugares junto a los periódicos y los anunciantes que eran otro pilar de, de los periódicos o de los medios en general, pues también han encontrado otras maneras de llegar al consumidor, ¿no? Con lo cual los dos pilares del presupuesto anual de los medios de comunicación, pues están desapareciendo paulatinamente, ¿no? Primero está siendo ahora la prensa en papel, pero probablemente cuando veas las barbas del vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Una metáfora que me encanta de, de, un, eh, de un periodista norteamericano que se llama Herbert Blodgett, que dice que hace, diez, hace 20 años, en los años 90, eh, los periódicos o los medios de comunicación en general eran una manguera en el desierto, y ahora, en los últimos cinco años, son una manguera en el mar. Claro, La diferencia es brutal. O sea, ya no es, digamos, Querías saber algo, un resultado de unas elecciones, el resultado de un partido, eh, qué había pasado en la esquina, Cualquier cosa que quisieras saber en aquella época tenés que recurrir a radio, televisión, prensa. Ahora, por supuesto, aparte de internet es el principal, pero en internet está todo. O sea, hay desde los medios tradicionales a mil eh, fuentes nuevas de información, como puede ser obviamente empresas, instituciones públicas, luego muchísima gente que sola, agrupada y tal, pone sus cosas que los medios tradicionales también usan. ¿no? Con lo cual... Obviamente, en este mundo la influencia queda obviamente reducida. Cuando tú eres un solo pilar de información, eh, llegas mucho más fácil a la gente. Cuando te conviertes en no una gota de agua, sigues siendo una manguera, no sigues siendo una gota de agua del mar. Siguen aún, aún no sabemos cuánto tiempo, manteniendo el prestigio de una marca, de una cabecera histórica y demás, pero ya no es ni mucho menos la única voz. El peligro. Más obvio es que la información no fluya, o sea, el, el, el gran argumento de los medios es que el poder, el gran poder, digamos, no, no se sienta amenazado, no sienta la presión de, de periodistas que quieren saber lo que están haciendo, pero en realidad, si nos ponemos a analizar los grandes hechos recientes, la mayoría exclusivas de corrupción y de, y de problemas que han tenido eh, los poderosos, para hablar en general, suelen ser chivatazos, filtraciones, sobres que corren, tampoco es un trabajo que eh, requiera meses y meses de investigación para encontrar alguna, algún indicio y más meses para encontrar pruebas. ¿no? La corrupción, la gran corrupción, va a acabar saliendo porque siempre va a haber alguien, o esperemos que siempre haya alguien que tenga interés en contarlo, el caso de Snowden es el, el, el modélico ¿no? en este último año, Es la gran exclusiva de 2013 fue un tipo que sacó en un, en un pendrive, Información de la CIA y la dio a un periodista que ni siquiera conocía. El periodista ni siquiera conocía a Snowden, con lo cual es, podría haber dado eso a quien fuera y una información buena corre siempre en la red o donde sea. ¿no? Este es un argumento que queda un poco reducido porque, digamos, eh, la información va a correr. Segundo, lo que estamos viendo también a día de hoy es que la, la relación entre los grandes grupos mediáticos y los grandes grupos de poder, para no hablar solo del poder político, eh, es una relación bastante cercana, o sea, sí que hay eh, críticas entre ellos y tal, pero ahora que analizamos de otro modo la manera en que trabajan los periodistas y los grandes medios, vemos que no es todo transparente, o sea, que podemos ver indicios de una relación quizá que lleva... Um, a publicar menos o a matizar algún tipo de información que ahora que empiezan a salir cosas al margen de estos grandes grupos, pues, pues se ve un poco distinto todo. ¿no? Con lo cual, yo creo que lo poco malo que pueda haber está completamente sustituido por, por, por eh, una nueva corriente de cosas positivas. Imagino un, un, un escenario mucho más atomizado. Para mí es evidente que. Eh, las fuentes de información, no las que recibimos los periodistas, sino las fuentes de información que va a tener al final Ciudadano, van a ser múltiples, van a ser mucho mayores que el estricto eh, medio de comunicación o el estricto grupo que dispone de una antena o de una rotativa para emitir su información. ¿no? Con Internet eh, esto ha explotado, no tiene control. Lo que está claro para mí es evidente, es que las fuentes de información se van a multiplicar de una manera brutal y que la posibilidad de alcanzar eh, la pantalla de, del consumidor, del ciudadano final, eh, es enorme. ¿no? Con lo cual, esta competición entre periodistas o entre medios o entre sistemas de información para eh, llegar a la pantalla de la gente, yo creo que va a traer mejor periodismo en general. La gente, cuando ve algo de valor, reconoce el esfuerzo que hay detrás y están dispuestos a pagar por eso. Para mí eso no hay ninguna duda. ¿Que eso pueda mantener una redacción de 300 personas como hace 10 12 años? Tengo dudas. ¿Redacciones de 50 personas? Me resulta más fácil de imaginar. ¿Redacciones de 5 personas? Por supuesto. El panorama es, es eh, magnífico, a de que los periodistas pues, vamos a estar eh, aprendiendo cosas y viviendo un poquito en el alfiler. <música>